Nuestra generación, la generación que está viviendo sobre la Tierra ahora, está afrontando una situación que ninguna otra generación en la historia de la humanidad ha afrontado. Y es un punto de shock, un punto de llegar al fin de lo que la relación extraccionista que hemos tenido con la Tierra permite y de ver la falla de un paradigma que hemos usado durante milenios. Un paradigma donde vemos y vivimos desde la separación. Nosotros aquí, la Tierra allá una relación entre nosotros, o nosotras, y la Tierra. Como si éramos dos cosas distintas. Y entre estas dos cosas, cuyas necesidades son más importantes las mías. ¿No? Y cuando contemplamos qué sería una respuesta frente a esta situación, muchas veces la mera conciencia de la amenaza que estamos viviendo en cuanto a las crisis ecológicas, climáticas, a veces nos deja con mucha ansiedad, con un sentido de mucha inseguridad que nos hace querer huir del tema ¿no? o nos activa el enojo que por qué nadie cambia su conducta y cuando estamos respondiendo desde ahí, estamos respondiendo, respondiendo desde este misma, mismo paradigma que no nos ha servido, yo contra el otro. Y en el Dharma encontramos alternativas, paradigmas que podemos ir construyendo y descubriendo, donde nosotros y la Tierra no somos dos cosas. Yo y tú no somos dos seres o dos entidades completamente separables. A través de una profunda sensación de la interdependencia podemos aportar algo a este momento. Y tenemos, estamos estrenando o iniciando una iniciativa que para mí Creo que es, es lo que se necesita como una respuesta frente a este momento. Porque sería muy raro que una comunidad espiritual vive en un momento de crisis existencial sin precedente y no intenta darle la cara, ver qué se puede ofrecer, ver qué se puede aportar y, y ver en qué estamos nosotros en este momento y esto es abrir un espacio específico donde nos podemos reunir, podemos sumar nuestras fuerzas y podemos juntarnos en un espacio dedicado a la exploración de lo que podemos ofrecer como practicantes espirituales y ¿Cuál es el territorio compartido entre la ecología y el dharma? ¿No? Nuestra práctica espiritual donde estamos intentando salir de este modelo adversario con todo. ¿No? Y el espacio se llama Eco Sangha. Sangha siendo la palabra sánscrita para comunidad y especialmente la comunidad de practicantes espirituales y eco sangha vamos a empezar reuniéndonos quien quiere más o menos una vez por mes no es para inmediatamente levantar un proyecto y ver qué podemos hacer sino ver desde dónde podemos actuar que no sería Reproducir lo mismo ¿no? y construir juntos la base colectiva para poder mirar sin ansiedad, no querer huir y ver que la tierra es la madre que nunca nos ha abandonado y que no la queremos tampoco abandonar. Queremos estar con ella en este momento y estar juntos porque es la madre de todos nosotros y de ahí escucharnos quizás identificar cosas donde áreas donde queremos formación o queremos escuchar de gente que han que, que saben de recursos o queremos desarrollar un, un enfoque en nuestra práctica espiritual donde estamos trabajando la relación con la tierra desde donde estamos viendo que entre todas las relaciones que trabajamos, las rela la relación con la pareja, relación con uno mismo, relación con otros seres humanos, también tenemos esta relación absolutamente fundamental que ha existido antes de que nosotros naciéramos. La relación entre nosotros y la tierra. Y ver... ¿Qué podemos descubrir o construir juntos, colectivamente en un momento en que es muy claro que lo que la tierra y este momento histórico nos está pidiendo es una respuesta colectiva y en una sangre, en una comunidad podemos venir con nuestras aspiraciones ¿no? y podemos generar los vínculos que necesitamos para sostenernos para crear un espacio intencional para explorar el tema y donde podemos estar dando luz a recursos y contribuciones que pueden realmente tener un efecto. ¿No? Y ¿Qué saldrá, qué surgirá de las reuniones mensuales? Esto depende de quienes asisten. Y te quiero dar una invitación muy cálida de venir a aportar tus reflexiones escuchar cómo otros han estado integrando esto como su práctica espiritual y de ver ¿no? que la crisis ecológica en, al fondo también es una crisis espiritual y quizás sobre todo es una crisis espiritual donde los recursos espirituales nos fortalecen para hacer los cambios ¿no? y transformaciones que nuestra madre ahora está pidiendo que hagamos así que empezamos en la, con la primera pronto y serán mensuales y podrán tener ahí abajo en la caja de comentarios el enlace para inscribirte y para tener más información y aquí en esta tierra bella que nos ha estado hospedando tan generosamente toda la vida te esperamos gracias